Okay. Bueno, en las bullas del día, señores, eh, ay, ay, la... Margarita, Margarita. Margarita Cedeño de Fernández, <risa> que yo digo que ese es el amor como más raro del mundo, entre ella y el expresidente. Porque... ¿Por qué? Sí, es como raro. No es que tu esposa tenga que hacer lo mismo que tu esposa. Debió irse, según tú. Sí, pero es como raro. Margarita en reflexión? Uh, reflexión. Está practicando yoga. Atención, vamos a ir, una reflexión Listo, ¿cómo se hace el yoga? Tiene, a mí me tienen harto esta gente ya sí. eh, Porque son Lionel, y Margar Margarita Lionel lo tiene que hacer en banda, ahí, igual una muchachita Una jovencita me parecí, Una menor, bien. una menor Claro, esa mujer está, venga acá ¿Cómo es eso? Bueno, Margarita dice En su nota, en lo relativo A la situación política actual Quiero dejar claro que mis funciones Como vicepresidenta Por, por colocar las fotos por de Margarita por favor, y la confianza que he recibido del presidente Danilo Medina para ah. dirigir el gabinete social no está en discusión ah, Seguimos trabajando sin descanso con dedicación por el progreso social y desarrollo con inclusión ah. a la República Dominicana <risa> Mi situación tan particular y única en la ya historia tallo, política nacional a cualquiera con ella. y quizás de toda la región ah. Al igual que, la, que el panorama general del país requiere reflexiones, ah, oremos. Eh, profundamente sobre mi futuro político lo hago guiada ah, por la certeza de que encima de cualquier interés personal está el interés de la nación. La decisión wow, importante, patriota las patriota decisiones ella. importantes deben tomarse ah, en, con ecuanimidad y sin presión. Estoy en reflexión y en oración porque Dios me ha otorgado sabiduría oh, discernimiento y que su luz divina me acompañe oh, tal oh, como oh, ha sido en todas las decisiones de vida que ha tomado siempre eh, me ha apoyado en los valores que me inculcaron mis padres mm. mi guía la voluntad de servir a mi país y el deseo de aportar una política diferente donde podamos sumar aportar los valores de lealtad honestidad y solidaridad son mi norte permiten que aún en medio de la tormenta pueda ser feliz conservando la paz ¡Tumareta! y que viva República Dominicana le faltó eh, de la calle, de sí, de no less than the streets and the Stars you have a right to be here. Cerata, cerata. Le caí la casi cerata. Margarita, sabemos que usted va a quedarse con Danilo. Eso ya eh ya, eso, eso es secreto a voces. Sabemos que eres una patriota Secreto a voces. Y te, vas te vas con Danilo. Con Danilo que el amor no el venció. El amor no venció en este caso. Que el amor no sí. venció. Venció a la patria, más sí, bien. Sin y sin sí, ver... sí, el sí, amor vergüenza. de un lado, el amor a la patria. Venció. Ahora te voy a decir una cosa. Tiene que ser un, un ejemplo, ver... Margarita, para la mujer. Claro, porque tú estás tomando una decisión tuya por encima de tu esposo. O sea, eso sin es un ver... empoderamiento. Eso, eso, eso, eso es lo que, hay, lo que hay tienen que hacer. Es sacarla de la casa de juntos. <risa> Vaya ese día y vaya con Danilo, venga. ¿cómo que yo tengo un lío con el coimado y vaya a sentarse en Guay Domino y coimado. Que tú eres loco, no, pues no se puede. Eso no se puede. No, no, venga, acá. esta mujer también está de más en el mundo. Y me, y ¿Por me, qué en eso? Sí, porque esa mujer como que quiere ser es muy protagonista no, Tú estás diciendo que está de más en la política Sí, la política no, es más del mundo ella ella... Puede, no, no, ella puede poner un Re programa retrátate ahí, que tú dijiste que está de más del mundo, eso no está No, ¿eh? no, del mundo no, del mundo no porque si ah. la... de, te equivocaste. Me equivoqué Si no si la política Si nació fue para tú una cifra, o pero sabes, no es que está de más. De la política De la política, ya Me quité Dios mío No, no, fuera, fuera de Chercha, fuera de Chercha Como que ella agarra como los temas, como que... No, mi pregunta no, no, es... que el país, yo lo que digo es... El país, sí, en torno a ella, sí, giren, No, eso no si es Si ellos duermen juntos, si ellos duermen juntos. Mi pregunta es, si duermen juntos. ¿Qué hablarían en la noche después que, por ejemplo, Margarita venga? Vamos a poner un ejemplo que Margarita viene y dice ahora... Eh, me fui con Danilo y Leonel no te voy a apoyar, me voy a caer en el PLD. En la cama, ¿cuál sería la discusión? ¿Y tú no, crees no, que esa gente duerme juntos? También puede ser una estrategia. Una estrategia de mano de él no no Mira, no, quédate ahí Porque es una vicepresidenta eh, No, no está, y, no y también puede feche. ser una estrategia En una parte de que el enemigo hay que tenerlo cerca claro, Y la única claro, persona que claro. puede tener infiltrada Ahí es ella, Porque ¿verdad? Danilo, inteligentemente eh, eh, Carlos Obdury está jugando con, con <risa> <risa> <risa> Le está dando A los dirigentes de Leone ya está limpiando su gobierno Con la gente de Lionel. bueno Como aquí en San Francisco, que hay unos cuantos Que quieren venirse para acá para el PRM, y nosotros no lo queremos. ¿Es que no lo queremos? ¿Tú eres del PRM? Ya, no, ya yo me rebelé. Yo llamé al presidente provincial y le dije, si me aceptes... ¿Qué? Si ¿Qué? Mira, mira, mira, nueva novela de Netflix. Oye, oye. Entre el no beso ves? y la pared. Mándenme... ¿Qué? Mándenme eso, mándenme eso. Ay, ay, qué lindo. mira, mira eso. Mira eso, mira eso <ríe> tu <ríe> No se nos yo, eso fue producto. Porque hay preso eso no. fue el editor de nosotros, Villalona. <ríe> Fernando, Fernando siempre tiene su... Dale su ahí. <ríe> Dime, Belle.